Muy buenas noches Marvel lovers bienvenidos aquí a chavico Y les traigo mi reseña sobre la nueva película Deadpool Que se estrenó en la madrugada del día de hoy, amaneciendo hoy Y bueno, pero antes, si quieren escucharlo Les voy a relatar mi aventura para ir a ver la película de Deadpool Y si no quieren escuchar pueden adelantar el video, ya saben Bueno, todo empezó el día de hoy Yendo a la escuela tomé mis, do, mis dos horas de clase de dibujo arquitectónico y de construcción de ahí tuve mi clase de inglés receso y toda la escuela nos fuimos al cine gracias al director que nos permitió ir a ver la película de Deadpool llegamos al cine, mi autobús en el que iba fuimos creo el último en llegar, si no es que el penúltimo llegamos y toda la gente formada, comprando sus combos y nosotros llegando ya había gente incluso entrando a la sala nos iba a tocar en la sala IMAX mis amigos y yo nos formamos en la dulcería para comprar nuestro combo yo me compré un combo ahí con un amigo y resulta que nos tardamos 20 minutos 20 minutos comprando un combo llegamos, entramos a la película ya había empezado, tenía 20 minutos de película y pues sí, ya fue un poco desagradable empezar a verla 20 minutos después pero pues, se aprecia la película sí, tiene muy buen sentido del humor y ahora comencemos con lo que es mi experiencia de la película <ríe> me reí mucho durante la película, creí que los maestros iban a salir porque había escenas que literal ellos se me hizo bats porque se quedan ahí riéndose, son maestros que tú crees y ay se van a alejar de esas cosas porque les dan, no sé, como pavor porque las veamos nosotros que somos jóvenes y están ahí riéndose con nosotros, ¿no? Y la película es mucha, mucha, mucha comedia. Wade Wilson, o Deadpool, hace muchos, <risa> muchos chistes, dice muchísimas groserías, tiene muchas escenas que sí impactan al público porque te queda así como de. <risa> rompiendo la cuarta pared y te pone a pensar bien ah, del cómico si sí, está apegada al cómic, no es así que al 100% pero es una muy buena adaptación hacen muchas referencias y alerta de spoilers hacen una referencia a los X-Men, sale Colossus <coughs> que por cierto el único detalle que le encontré a la película es que el, la actuación de Colossus se me hizo como muy boba, como que no hay mucha interpretación pues eh, fue el único detalle que le encontré a la película está muy buena si sí la recomiendo ir a ver mm, tiene un final que podría decirse es triste pero a la vez te da risa porque te das cuenta de que Wade Wilson quería recuperar su figura porque ya que activaron sus poderes mutantes sufrió una mutación y se transformó toda su cara ¿no? se desfiguró pero el que atrapaba al doctor que lo convirtió así para que le abriera la cara porque le había dicho que él era, tenía la cura, ¿no? Y resulta que todo fue un engaño. Y pues termina matándolo, ya saben. Típico de Deadpool Pero bueno, se queda con su novia. Él creía que no le iba a aceptar. Pero sí lo aceptó. Y terminaron felices. Ahora la escena post pues, créditos. Y sí, da mucha risa porque es así como de.. Te alguien rompiendo la, la pared y te dice qué siguen haciendo aquí, ¿no? Pues ya terminó, no va a haber sin poscritos, no va a salir Samuel L. Jackson con su parche en el ojo y no va a haber un avance de Deadpool 2 porque no tenemos el presupuesto para hacerla, pero dice que es un secreto, pero pues, pero es confirmado que en Deadpool 2 va a seguir Cable, ok como le digan y pues esto es todo lo que pasó en la película resumido, no les voy a explicar toda la película, vayan veanla. Aprovechen que ahorita están los cines Pues una película buena Vayan a verla, diviértanse Ya saben Y si les gustó el video Suscríbanse, denle like Síganme en Arroba 98 en, en Twitter Y en Facebook estamos como Xavi Tutoriales Y bueno si quieren más videos así Ya saben denle like Y dejen sus comentarios, recomendaciones Y todo lo que se les venga a la mente Ya saben echen a su coco y bye